Estamos haciendo una toma periódica de lo que es la muestra que se va a iniciar con la Semana de la Convivencia, el estreno documental del video álbum Recuperación de la Memoria Histórica ah, Fotográfica del Álbum Familiar del Barrio Popular número uno. Un homenaje póstumo a don Joaquín Emilio Gallego Zuluaga, maestro, director, ma eh, el doctor. Héctor León Gallego Lorza y el fotógrafo callejero del barrio popular número uno. Una llamada señor. Está todo dispuesto para la actividad. Recuperación de la memoria histórica, fotográfica de álbum familiar del barrio popular número uno. Este es el teatro. No se, no se duerma con él. Comprensión y respeto es lo más importante para convivir con los demás. Y sobre todo, ¿sabes qué? No creer que uno es mejor que nadie. Mafalda y su amiguito Gilson. Aquí también estarán estudiantes de décimo y en décimo